Bolivia es un exportador de gas, fundamentalmente a Brasil y a la Argentina, es un país tradicionalmente minero, es decir, un país tradicionalmente exportador de materias primas y que de pronto empieza a romper esa ligación entre materias primas y crecimiento económico. Y la cifra del 2016, voy a esperar que nuestros amigos de la CEPAL puedan hacer la comparación, pues son los datos que tenemos en nuestro, en nuestro preliminar, porque estamos viendo que Bolivia ha estado cerrando en 44 es nuestra nueva cifra de crecimiento económico para la gestión 16, pero evidentemente esperaremos para poder compararnos y ratificar que el año 2016 también tuvimos el mayor crecimiento en la región. Es un periodo, por lo tanto, de descenso en eh, materia de crecimiento económico, está claro que ese es uno de los principales problemas, como muchos ya han señalado. Adicionalmente, como también, y esa es la ventaja de decir, de, de, de presentar después de muchos colegas, eh, coincidimos en varios temas. La inflación dejó de ser un problema para América la del Sur. Hay algunos países nomás que no tenemos las cifras oficiales, pero ahí vemos... Países que todavía tienen que hacer un trabajo sobre el tema inflacionario. Nos llama la atención los países de Uruguay y Brasil en este tema, que en muchos casos y hay que decirlo y por eso nuestra preocupación y la pregunta que hacíamos al colega chileno es que las políticas monetarias en realidad han estado rompiendo las metas. Cuando son políticas monetarias de metas inflacionarias, han estado rompiendo esas metas. Y ahí un poco vemos el, el debate que tiene que haber en América Latina sobre si es bueno tener reglas o no es bueno tener reglas, o es bueno hablar de, de metas de inflación o metas intermedias en política monetaria, porque toda la coyuntura internacional y lo que se viene, como han señalado mis colegas que han antecedido, sin duda, estos temas vamos a tener que volver a debatirlos en la nueva coyuntura y con el nuevo escenario macroeconómico, especialmente que va a impulsar los Estados Unidos. Asimismo, eh, cuando vemos el balance fiscal, como observan ahí en los datos eh, de la pantalla, básicamente... Hay una tendencia en América Latina, en América del Sur, particularmente que es los datos que tenemos en la pantalla, a incrementar el déficit. Eh, ahí tendemos a Brasil, por ejemplo, el año pasado con 10,4, a Argentina con 7,1, nosotros estamos con 6,7, hay una tendencia en la región al incremento en los últimos años. Y si uno analiza el cuadro eh, que tenemos al, al lado derecho, donde tenemos el déficit fiscal y la inversión pública como una, eh, unas variables que explican un poco lo que está pasando, en el cuadrante derecho inferior ustedes pueden ver que se ha concentrado la mayor parte de los países, es decir, han reducido la inversión, pero han aumentado el déficit fiscal. Hay algunos países que han reducido la inversión y han reducido el déficit fiscal, como ustedes pueden ver, se ubica Colombia, por ejemplo, ahí en puntos porcentuales del producto. Y hay un otro grupo en el que nos suscribimos juntamente con Paraguay en que hemos reducido o al menos desacelerado el déficit fiscal, pero que hemos aumentado la inversión. Y es, esto es una característica de nuestros países. La política fiscal y los efectos que ha tenido el shock externo y los que vendrán todavía en los siguientes, como vamos a apuntar más adelante, en realidad hace que la, la, las economías de los países sudamericanos es bastante des, eh, no uniforme, por ponerlo en esos términos. El impacto es diferente, la actitud es diferente y ahí vemos algunos datos que creo que es importante tomarlos en cuenta. En cuanto al endeudamiento, que es otro de los parámetros que en su momento América Latina tuvo que enfrentar, eh, vamos viendo también una tendencia a que los países van aumentando su deuda pública, algunos más, otros en menos proporción. Eh, Bolivia ha aumentado y ahí estamos incluyendo inclusive en este porcentaje de incremento la emisión de bonos que hicimos la anterior semana en los mercados financieros, a una tasa del 4,5%, que nos ubica en niveles bastante interesantes, comparables con Guatemala, con México, y siendo que Bolivia no tiene la calificación que tienen estos países. Y por supuesto una disminución, contrariamente van subiendo las tasas en el mercado internacional, y el spread que sacamos con eh, el 3 de, de, de 20, 10 años, por ejemplo, es cerca de 200 puntos básicos, entonces... Hay un endeudamiento bastante interesante, eh, hay una recepción de la economía boliviana en la percepción de los mercados de capital bastante interesante, pese a todo lo que sale de información de los medios de comunicación sobre la economía boliviana y sobre que ocurre en Bolivia, pero estamos habituados nosotros a encontrarnos con ese panorama informa, informativo. Pero lo cierto es que la percepción de los inversionistas, la percepción de los mercados financieros sobre la economía boliviana es definitivamente una muy positiva. Estos son los datos de coyuntura que en, el, en, el, en los que nos estamos moviendo. Por supuesto, nuestra Comisión Económica para América Latina tendrá eh, la última palabra en los datos para poder compararnos. Entrando de, de lleno ya al objeto de la, del evento, sobre discutir un poco los desafíos de la política fiscal, nos hemos atrevido a señalar los siguientes eh, puntos para discutir. Primero, por supuesto, eh, ya lo venimos haciendo desde el 2011, los que exportamos minerales, y el 2014, que se, se suma, suma también, también a la caída de los precios de, del petróleo, los que también exportamos eh, derivados y productos de hidrocarburos, es enfrentar la volatilidad de los precios de los commodities. Y ahí vemos eh, diferentes formas de hacerlo. ¿no? Y ahí señalaba nuestro colega de Chile, por ejemplo, que han aplicado una política bastante ortodoxa de defender su economía con devaluaciones y muchos países lo han hecho. Y evidentemente, como también él lo mencionaba, el efecto final de este tipo de políticas es disminuir la demanda interna para hacer el ajuste externo. Y eso significa en nuestros países, desde nuestro punto de vista, reducir el empleo, eh, aumentar la pobreza y en muchos casos aumenta la desigualdad, por lo tanto esa vía de ajuste eh, que se ha dado en varios países, nosotros por supuesto como vamos a ver más adelante, no la hemos tomado Nos preservamos y queremos preservar el avance en materia social que tiene nuestro país porque como todos sabemos la economía en última instancia es una ciencia social y tiene que resolver los problemas sociales sobre todo es que estar sipiendo simplemente indicadores financieros que en, en, en, al final y al cabo no redunden el bolsillo, el estómago de nuestra población y por supuesto ese problema que tenemos, el dado de la desigualdad que tenemos, la pobreza en nuestros países, nunca va a poder solucionarse por esa vía. Nosotros, por lo tanto, hemos, y como nosotros, tenemos nuestra forma en que hemos enfrentado la volatilidad de los precios de los commodities. En, eh, ...en Bolivia, que es un tema que por supuesto hay que discutirlo, es un tema de política fiscal. Sin duda está relacionado con lo que ocurre en la política monetaria, la política cambiaria, en fin, todo ello... ...pero lo que nos desafía eh, la Comisión Económica para América Latina ahora es ver la política fiscal. Tal vez en otro seminario podríamos hablar de las otras políticas que también eh, deberían tener, una, desde nuestro punto de vista, un otro enfoque... El otro tema es la, la aplicación de políticas fiscales anticíclicas. Hay temor todavía en los varios de nuestros países en aplicar políticas anticíclicas. Hay temor al déficit fiscal. Hay temor, muchos sin duda, no es el caso felizmente de Bolivia, tienen acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que aplica metas trimestrales y les va haciendo el seguimiento permanente. Pero tal vez ese es un tema que también hay que discutirlo porque... Aquí la pregunta es si es bueno o si es malo el déficit fiscal. Para ojos del Fondo Monetario hay que tener todo equilibrado, las cuentas externas, las cuentas internas, en ellas la, el tema del balance fiscal. Y ahí surge la pregunta, pues, si realmente para nosotros como países es recomendable o no es recomendable el tema del déficit fiscal. Y, por supuesto, la consiguiente pregunta es hasta cuánto es recomendable tener un déficit fiscal. Mucho va a depender, sin duda, de eh, la gran pregunta que los economistas nos hacemos siempre cuando vamos a tomar medidas, que es cuánto va a durar la crisis. Esa es la pregunta del millón, porque dependiendo de la respuesta uno toma medidas de corte estructural, coyuntural o simplemente eh, compensatorias a, esas, eh, a esos shocks que pueden ser transitorios. Sin duda, este es otro tema en el cual deberíamos discutir por qué los países no están queriendo adoptar políticas anticíclicas muy claras. ¿verdad? Es decir, en épocas como estamos viendo, de caída del Producto y el Interno Bruto, pues hay que acomodar en un déficit mayor y un déficit que nosotros vemos, como lo vamos a ver más adelante, básicamente orientado a la inversión. Y de esta manera nosotros hemos podido controlar, como vamos a ver, eh, las cuentas fiscales y el crecimiento económico. El otro tema que parece importante discutirlo tiene que ver con esto de mantener las políticas sociales, los sistemas de protección social que se ha venido diciendo en diferentes eh, foros. Eh, nosotros queremos que pese a la caída de los precios internacionales, y como lo decía también nuestro colega chileno, entendemos y estamos convencidos de que no podemos dejar detener las políticas sociales, no podemos eliminar las políticas sociales que se han venido aplicando en nuestros países y que han tenido un resultado positivo al menos en el caso boliviano donde hemos reducido por ejemplo la pobreza extrema del 38 a 17% donde hemos reducido la desigualdad entre los bolivianos el decir más rico y el decir más pobre en nuestro país tenía 128 veces éramos el país que más diferencia tenía entre ricos y pobres y ahora lo hemos eh, reducido solamente a 38 veces y no hemos hemos hecho a los ricos más pobres, pero ¿no? más bien hemos hecho que los pobres sean más ricos y esa política de reducción de estas brechas nos ha permitido tener un crecimiento económico en base a nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo que aplicamos desde el año 2006 que es básicamente un modelo redistributivo del ingreso. Y entonces ahí viene pues, nuestra discusión eh, al interior del gobierno boliviano, y por supuesto lo ponemos ahí, de esto de mantener y profundizar las políticas sociales que nos están permitiendo, porque nosotros hemos partido de la vieja hipótesis el año 2006 de que un país más sepado crece más rápidamente, y creo que en Bolivia esa hipótesis al menos la estamos comprobando. Entonces la discusión de mantener las políticas sociales, y vamos a ver nosotros qué hemos hecho para garantizar que estas políticas sociales tengan el financiamiento correspondiente. Luego el otro tema de discusión tiene que ver con la contribución a la diversificación productiva con una alta participación estatal. Es decir, hay que discutir otra vez en América Latina el papel y el rol del Estado en la economía. Seguimos en algunos países aplicando políticas de corte neoliberal donde dejamos a la empresa privada, la iniciativa del crecimiento a través de eh, inversiones privadas e inclusive inversiones extranjeras. Y lo que ha ocurrido y ocurre normalmente en este tipo de situaciones, cuando caen el crecimiento, cuando caen los precios internacionales, cuando las señales en el mundo son de caída de demanda interna, como decía Alicia al inicio de la, de la sesión de hoy, claramente esto repercute en, una, eh, en un stop and sí de del sector privado. Y por lo tanto... Esta, esta actitud que tiene el sector privado contribuye todavía a aumentar la desaceleración y en algunos casos la económica en los países. Entonces, ¿quién es el actor fundamental que puede revertir esta tendencia? Es el Estado. Y para nosotros el Estado ha sido y es uno de los factores más importantes del éxito de la economía boliviana en estos últimos años. Nosotros desde el año 2006 hemos tocado políticas donde el Estado se convierte en el actor más importante de la economía porque partimos de la revisión de la historia de la economía mundial donde no ha habido pues, un ejemplo exitoso a nivel de países que detrás de ese éxito... No haya estado y valga la restricción el propio estado. Entonces, ese es otro tema que creemos nosotros que se debe discutir en, eh, en cuanto a desafíos de política fiscal. El otro elemento que lo ponemos ahí es lo que decían nuestros colegas de Centroamérica también, que nosotros lo hemos detectado, que tiene que ver con la disminución de la evasión fiscal y profundizar las políticas progresivas. Porque si bien hacemos reformas tributarias, estas aún tienen un elevado contenido regresivo. Entonces, en definitiva, creo que no estamos haciendo la política adecuada de tener una mayor progresividad en los sistemas impositivos. En la evasión fiscal hemos hecho varios esfuerzos en el país para evitarlo, vamos a ver más adelante en nuestra experiencia. Pero también en cuanto a la evasión fiscal tiene que ver la lucha contra el contrabando. Eh, Bolivia, al ser un país que no tiene acceso al mar, por supuesto, eh, tiene problemas de contrabando de los países que nos rodean. Hemos firmado acuerdos con algunos países de la región para poder tener aduanas de cabecera única, convenios para poder eliminar este flagelo que no afecta, afecta no solamente a quienes importamos sino a quienes exportan también porque las estadísticas y los, eh, los datos tributarios tampoco son los adecuados cuando se infringen este tipo de flagelo. Por lo tanto, pero evidentemente hay otros países que no están eh, siguiendo este tipo de acuerdos que nosotros creemos que es importante en materia de contrabando, tener estas estadísticas y estos convenios y acuerdos entre las aduanas de estos países. Y por supuesto, está es el tema final, que es la evasión física, que como vamos a demostrar nosotros, hemos ido poco a poco avanzando en aumentar la presión fiscal, la presión tributaria en nuestro país, a objeto de que los que no contribuyan o los que no contribuían en el pasado, ahora contribuyan. Finalmente, está un tema que creo que es uh, novedoso, nosotros, nosotros lo hemos enfrentado hace tiempo atrás en nuestro diagnóstico que hacíamos sobre la crisis del sistema, que una de ellas tiene que ver con esta crisis climática. La crisis climática eh, difiere en nuestro concepto de lo que los organismos internacionales muy elegantemente hablan de el cambio climático. Pero en realidad no es un cambio climático, es una crisis porque el ser humano no está pudiendo controlar estos efectos que tienen, evidentemente, un impacto importante en las economías. Por lo tanto, ahora el desafío que estamos experimentando... Lo vamos a ver enseguida con algunos datos que hemos traído de ello. Lo que está ocurriendo al vecino país del Perú, que nos solidarizamos con los últimos hechos, es una de las muestras, pero no ha sido la única, como vamos a ver, eh, donde hemos enfrentado estas eh, crisis climáticas y por lo tanto las políticas fiscales de nuestros países eh, tienen nomás que incorporar en el presupuesto y dentro de las políticas fiscales ya esto que ya va a ser... Eh, constante, es un elemento que va a presentarse ya permanentemente en, en nuestros países nuestros países están pagando las facturas por el desarrollo que han, que han generado los países del norte, porque ellos no tuvieron el cuidado de preservar el medio ambiente y nos pasan la factura cada vez que hay esta crisis climática a nosotros, porque somos nosotros los que estamos enfrentando sequías, inundaciones, heladas, tifones y todo lo que hemos visto en todo este tiempo. Sobre eso tenemos algunos datos que eh, quisiéramos mostrar. Por ejemplo, ahí tenemos el índice multivariado del fenómeno del niño, donde ahí vemos que el año pasado, el año 2016, Hemos tenido un fenómeno un niño muy parecido al fenómeno del año 82, el año 97, que han sido muy crudos, como ustedes pueden observar en la estadística, eh, que ya se va a hacer recurrente poco a poco este problema. Asimismo, ¿verdad? Tenemos esto, el calentamiento inusual de la costa ecuatorial del Pacífico de América del Sur. Vean ustedes cómo está incrementándose este índice costero del Niño. Y esto es ya una, una recurrencia y por lo tanto en el presupuesto fiscal, en las políticas fiscales, ya tenemos que ir incorporando nomás quienes hemos sufrido este tipo de fenómenos. Asimismo, vean ustedes la probabilidad del fenómeno del Niño. Eh, y de que estemos en una situación neutral para esta gestión en 2017, también, también ha, ha ido incrementándose. incrementándose. Por, Por lo, lo tanto, tanto eh, ese es un tema que nosotros creemos que ya tiene que estar en el debate de la política fiscal en nuestros países. Esos son los temas que nosotros traemos para debatir eh, y, y ahora pasamos, eh, aún un, tenemos uno más inclusive, tiene que ver con la financiación, la financiación bilateral y multilateral que está recibiendo América Latina en los últimos años para enfrentar justamente este fenómeno climático. Vean ustedes cómo ha ido aumentando, cada vez nos estamos endeudando más para enfrentar, y estamos hablando de todos los países de América Latina, ¿no? tanto para mitigación como adaptación al cambio climático, que así lo han llamado los organismos internacionales, y para créditos de ambos, mitigación y eh, adaptación, eh, en, no, en otras palabras, América Latina empieza a endeudarse por una factura que nosotros no deberíamos haberla pagado. No nos corresponde este fenómeno climático porque América Latina no ha contribuido para que este fenómeno suceda. Y por el contrario, somos los países que eh, vamos a tener que pagar esta factura y nos estamos endeudando todavía para recibir este tipo de recursos. Ahora sí, sí con, con esto, eh, entraríamos un poco después de hablar, vamos a hablar de los, de los datos de crecimiento, crecimiento de la economía boliviana, boliviana como de decíamos, para que nuestros de la CEPAD puedan publicarlo. Eh, estamos estamos bien, bien, económicamente, en buenas cuentas, eh, el crecimiento, las de, de ingresos, de pobreza. Lo que lo ahora quisiéramos mostrar y discutir un poco con ustedes es nuestra experiencia. Eh, y las acciones que, que hemos tomado nosotros para enfrentar, para enfrentar los fenómenos, fenómenos que, que habíamos señalado anteriormente, anteriormente como los riesgos, las, los potenciales problemas que, que tiene la política fiscal. Primero, ¿qué hemos hecho nosotros? Eh, ¿Qué acciones hemos llevado adelante frente a la volatilidad de las materias primas? Por supuesto que Bolivia lo que ha hecho primero es tratar de diversificar su producción, de no concentrarse ya como... Hasta antes del 2006 en nuestro país teníamos una, una exportación de materias primas. Hemos tratado en nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo justamente apunta a cambiar el modelo primario exportador por uno, un modelo industrializador en nuestro país y se distributivo del ingreso. Bolivia ha empezado ya con sus etapas de industrialización de los hidrocarburos, ya tenemos una planta de urea, el gas lo vamos a transformar en urea para exportar y tener un mayor valor agregado, pero también hemos hecho inversiones en plantas separadoras de líquido que nos están permitiendo hacer e ingresar a la era de la petroquímica, estamos en... Eh, con plantas de gas licuado, exportando gas licuado, no solamente porque exportábamos gas natural, ahora también estamos exportando gas licuado. Y, por supuesto, plantas de reformas catalíticas e isomerización que nos están permitiendo también disminuir la importación de líquidos porque Bolivia tiene una particularidad, es exportador de gas pero importador de líquidos, porque Bolivia no produce líquidos. Estas plantas catalíticas y de isomerización nos están permitiendo tener... Algo de producción de líquidos en el país que eh, va a eh, variar de alguna manera la demanda interna. En Minería también hemos entrado a eh, procesos de industrialización. En este momento ya tenemos la producción de litio eh, y vamos a entrar eh, poco a poco y gradualmente en la industrialización de este mineral que, que, que está eh, en grandes eh, yacimientos en Bolivia. Eh, sí. Somos uno de los más grandes países con yacimientos de litio que no se había explotado hasta el momento y a entrar decididamente en la etapa de industrialización de este eh, mineral. Asimismo, la planta de fundición de estaño, plantas de fundición, es decir, ya no queremos exportar minerales concentrados como lo estábamos haciendo, poco a poco Bolivia va a entrar en la exportación de al menos metales y luego entraremos a la eh, clasificadora, a la separadora de metales para entrar ya a una etapa mucho más avanzada de la, de la minería. Asimismo, el Estado ha entrado al fortalecimiento de empresas públicas. Esto es muy importante para entender lo que está pasando en Bolivia. Bolivia está invirtiendo no solamente en la parte productiva que habíamos visto en minería, en hidrocarburos, lo vamos a ver más adelante, en energía, sino también ha entrado decididamente con inversión estatal en inversiones de empresas públicas que tienen que ver con la producción de leche, producción de azúcar, producción y exportación de eh, eh, almendras, insumos de semillas y fertilizantes, producciones apícolas, eh, producción de papel, cartón ensamblaje de computadoras y artículos electrónicos como celulares que lo estamos haciendo, fibra de caméridos, estamos en una fábrica que va a empezar a exportar fibra de caméridos y tela hecha con fibra de caméridos cemento, vidrio, etcétera varias empresas que eh, se sector privado en todo ese tiempo 20 años hemos estado nosotros en, gobierno, en gobiernos neoliberales que dejaban al empresario privado la iniciativa de generar estas inversiones, no lo han podido hacer el Estado está reemplazando esta actividad que, que no ha, ha podido generarse en el sector privado. Y otro elemento importante que tiene que ver con la diversificación energética. Bolivia, eh, por las características eh, que tenemos en el país, tenemos el altiplano, las montañas, valles y llanos, nos podemos fácilmente convertir en un eh, importante eh, productor de energía de diferente manera, eh, no solamente hidroeléctricas, geotérmicas, hidroeléctricas, eh, eh, electricidad en base a energía solar, en fin, muchas de las cualidades que goza nuestro país por la situación geográfica que tiene y en eso estamos trabajando, estamos haciendo grandes inversiones, lo que demuestra por lo tanto que Bolivia lo que está haciendo para enfrentar la caída de precios es diversificar la economía de, de Bolivia. Adicionalmente... Eh, aquí queremos mostrar cuánto es uno de los sectores que más se gusta invirtiendo, el sector eh, eléctrico, como ustedes pueden ver. Antes no invertíamos, ahora estamos invirtiendo en función de la estrategia que tenemos para hacer. Asimismo, un fenómeno que ha ocurrido en, en Bolivia y creo que en varios países de América del Sur se ha dado, es que la caída de los precios ha afectado a los gobiernos subnacionales. En el caso nuestro se llama las gobernaciones y los municipios, y para eh, evitar que estas dos instancias subnacionales disminuyan su inversión pública, hemos generado una línea de crédito a través de fideicomisos con las que estamos generando y estamos eh, inyectando recursos a gobernaciones y municipios para que no disminuyan su capacidad de inversión pública, que es uno de los motores de crecimiento económico en nuestro país. Asimismo, entre otros temas, muy rápidamente hay diversificación de exportaciones, hay varios rubros que queremos eh, diversificar, hay programas de fomento a la producción, especialmente con la ley de servicios financieros, donde el sistema financiero está obligado a prestar hasta el 60% de su cartera al crédito productivo, a tasas que determina el Estado, y al crédito de vivienda de interés social. Y hemos iniciado con mucho éxito, el Programa Nacional de Turismo para atraer también mayores recursos. Y vean ustedes que producto de todo esto, este es un dato importante, está subiendo la participación y el aporte de la manufactura en nuestro país, es decir, estamos logrando, poco a poco lo que nos habíamos planteado desde 2006, que Bolivia tenga una mayor participación en la producción industrial y manufacturera en nuestro país. Con respecto a, a este otro, otro tema, tema que, que lo habíamos mencionado, mencionado también, de la, la política fiscal contracíclica, contra yo voy a mencionar, mencionar primero un trabajo, un trabajo que se, que se hizo en una revista, revista en el ministerio que está señalado aquí en la, en la base, que se llaman Cuadernos de Investigación Económica donde eh, un colega del Ministerio ha efectuado una investigación en el año 2016 para calcular si la política fiscal boliviana es contracíclica o es eh, procíclica. Y aquí vemos al final el resultado de esto, que eh, en realidad... Eh, nuestra política fundamentalmente y cuando ha sido necesaria ha sido contracíclica. En realidad, desde el 2006, ustedes pueden ver, antes del año 2006 teníamos una política procíclica que era básicamente la heredada de los gobiernos liberales que nos antecedieron. A partir de ahí hemos adoptado políticas contracíclicas y, evidentemente, el año pasado, también en eh, 2015 y 16 hemos continuado con las políticas contracíclicas. Esto quiere decir que eh, no solamente lo planteamos, sino que lo hemos hecho nosotros en Bolivia ir contra el ciclo económico, haciendo política fiscal activa para poder eh, revertir las tendencias del producto interno bruto de crecimiento en las economías. Eh, una de las conclusiones aquí lo mencionamos, del trabajo es que la política fiscal fue expansiva en los momentos en que el ciclo productivo da señales de recesión, es decir Básicamente, la política fiscal era contracíclica. Adicionalmente, eh, aquí tenemos del de, de mismo trabajo, en, en base a esta regresión que se ha hecho, eh, que, que hemos podido ver comparando con algunos países, claramente, donde podemos ver, por ejemplo, el crecimiento del periodo 2006-2015 y el periodo 2013-2014. Eh, aquí hay algunos países con los que hemos podido comparar para ver justamente un hecho que nos parece importante, eh, que la política fiscal en los últimos años refleja esta heterodoxia en la política fiscal que hemos adoptado nosotros y que ha sido este instrumento que ha contribuido al crecimiento económico que ha estado por encima de varios países que han estado aplicando o, o, o políticas procíclicas en, en el caso de la región o sencillamente han presentado volatilidad en sus definiciones de política. Entonces, esto nos, nos da claramente eh, un, una, un elemento fundamental para poder investigar que cuando se aplica políticas contracíclicas, es nuestra experiencia, se puede contribuir de mejor manera a revertir ese ciclo negativo de los precios y, de, y de, por lo tanto del crecimiento económico con ese tipo de políticas. Ese es algo que nosotros lo hemos podido ver. También en el caso boliviano, no solamente hemos ido con eh, diversificar la economía, hacer políticas fiscales contracíclicas para revertir la caída de los precios, sino también que hemos construido buffers, hemos construido buffers financieros durante todo ese periodo de auge de precios internacionales y básicamente esos buffers tienen que ver con eh, las reservas internacionales construcción de un fondo de excremento de activos líquidos y un fondo de revolución industrial. fin, hemos sacado de las reservas internacionales recursos para conformar este fondo, que nos sirve sí, para, para inversión productiva. productiva, fue inicialmente de 1.200 millones de dólares, ahora son 755 los que nos quedan en este fondo, y hemos creado en la ley de servicios financieros eh, fondos de protección a la y fondos de protección a la seguridad donde las empresas, es decir, los bancos las entidades financieras, las compañías de seguro, semestralmente aportan de sus utilidades para estos fondos que nos sirven para poder reaccionar en su momento cuando hubiera problemas económicos en el país. Y ahí, fíjense ustedes no hemos tenido necesidad de utilizar todos estos buffers que hemos construido ha sido suficiente en las reservas internacionales porque en este momento nuestra fortaleza financiera de estos buffers se equivale al 40% del Producto Interno Bruto y eso nos da la espalda para poder soportar y creo que felizmente ya los signos de mayor deterioro económico en la región están pasando, creo que lo peor ya ha pasado y vamos a estar, entrar en una etapa al menos de estabilización, sino de mejora en los indicadores económicos de los países de la región que nos van a permitir una mejor situación. Uno de los elementos que explica también por qué ha habido esa política contracíclica y también por qué Bolivia ha estado con esas tasas de crecimiento cuando eh, ha habido la depresión en la región tiene que ver con la relación de la inversión pública con respecto al producto. Aquí tenemos la relación del producto interno bruto, perdón, la inversión pública con el, relación al producto interno bruto. Y como pueden ver ustedes, la mayor parte de los países de Sudamérica han estado con inversiones más con respecto al producto y Bolivia, Bolivia solamente, solamente Ecuador, nos, nos rebasaba desde el año 2008, 2008 hasta el año 2013, que ellos tenían una tasa de inversión mucho más alta que nosotros, pero la tendencia ha sido creciente. Justamente a partir del 2011, cuando empezamos a ver la crisis de, de los minerales, de los precios de los minerales, la crisis de los eh, hidrocarburos del 2014, donde el Estado ha asumido un papel protagónico en esto, haciendo mayor inversión pública. Y ahí se nota claramente, somos el país en la región que... ...que más invierte en, el, eh, en la inversión. Eh, son varias las láminas que tenía. Voy a tratar de resumir eh, simplemente, yéndome tal vez a, a algunas eh, políticas social y con esto cierro. Eh, decía yo que uno de los elementos perdón, fundamentales, no hay ningún problema en la parte fiscal, eh, es esto de la política social sostenible. Lo que nosotros hemos hecho es básicamente todas las políticas sociales desde la distribución del ingreso, que son transferencias condicionadas, eh, hacerlas financiar a través de las utilidades de nuestras empresas públicas. Es decir, la sostenibilidad está básicamente en que les exigimos a las empresas públicas generar incrementos eh, en sus utilidades todos los años que nos permitan garantizar las políticas sociales. Por eso es que hemos podido aislar y mantenemos nuestra política social en base a las utilidades de las empresas. Voy a quedar aquí por el tiempo. Muchas gracias.